Madre mía, con sol Pobrecito estaba dado algo o no me ha dado nada? Uy, pensaba que me había desaparecido el gato Pensaba que me había desaparecido el gato Sí, sí, sí, sí, sí, eso Que se está haciendo de noche Que se está haciendo de noche Bueno, ya se ha hecho de noche Ya se ha hecho de noche ahora Vamos Vamos Perfecto Perfecto Ahora sí Podemos volver para casa Podemos. Por favor, entra. Gracias. Oh, pescado. ¿Ves? ¿Esto? ¿Esto por qué ya no? ¿Por qué no? Señor, ¿por qué esto ya no? Explícamelo. <ríe> Explícamelo, señor. No te preocupes que vamos a pasar de estar así a estar eh, preparados, preparados, preparadísimos. No el agua, sino la caña de pescar. Dos, pesca, pesca, que pesqué, que pesqué. Dame un libro encantado, como antes. Un libro encantadísimo, bastante bueno. Bastante, bastante bueno. Ahora, ahora lo enseño. Increíble el libro. Tiene cuatro encantamientos, pero lógicamente el que voy a poner va a ser el de reparación. Lo, lo he conseguido pescando, eh. O sea. Lo que estaba haciendo ahora, pues eso. Mira. Está. Eh, aquí. Este. Este libro. Retroceso 1, conductividad, que lo que es, Protección 3 y reparación. El de reparación es el que voy a utilizar. Necesito. Bueno, bueno, bueno. ¿Qué ha pasado ahí? Eh? ¿Qué pasó ahí? A ver... Eh... Por finidad Bueno, bueno, bueno, bueno ¿Pero qué está pasando muchachito? ¿Qué está pasando? ¿Pero qué está pasando? Pero... Pam, pam, pam Pam, pam ¿Por qué hago esto? Porque con esto Puedo convertirlo en pepitas doradas mío, A ver, los gatitos están bien ¿Este día o de noche o, o qué? ¡Frankie! Estás contento, ¿eh? Cada vez hay más gatos en casa No te están invadiendo el espacio Ellos... Mira, están mirando, están mirando ese cuadro porque... Le tranquiliza, ¿sabes? Cuando Frankie está nervioso Él mira un cuadro Y se relaja ¿Eh? Está relajando ¿Ves? Está, le gusta el arte ¿Vale? La pechera de, de la armadura de diamante ya está, vale, esta, protección contra el fuego 3, durabilidad 3, espinas 2, ni tan mal, entonces, ahora falta ponerle a esto, a esto y a esto, ¿Qué hay que hacer, conseguir más experiencia, estaría bien, pam, pam, no, esto me lo llevo encima, ah, me lo llevo encima, me llevo el escudo, también, en este caso, lo necesito Voy a hacer así: pam, mira, ¿y vas con una espada de, de piedra. Sí, ¿qué pasa? ¿Un problema? ¿Algún problema con eso? No pasa absolutamente nada. No pasa, res, golem. Ya puedes hacer algo, ¿eh? Ya puedes defenderme. Que si no, me cubro, me cubro, me cubro. ¿Vale? ¿Ya uh, por qué vas con una espada de piedra? Dale, dale al zombie. Muy bien, gracias. Gracias, golem. Me ha salvado la vida. Ven, ven, que te doy una sorpresa. mal viento defiéndeme golem vamos, ese golem como mola se merece una hora gracias golem, eres un grande muchas gracias y yo me quedo aquí para que me proteja el golem yo me quedo ahí para que me proteja el golem perdido perdido los 10 niveles por culpa del golem que no me ha defendido, perfecto Perfecto, esto voy a eh, decorar el pueblo. Voy a decorar el pueblo, es lo que voy a hacer. Decorar el pueblito. A ver, vamos a seguir con la decoración mientras el huerto va creciendo. Eh, aquí va a ir el camino al éxito. Luego aquí tengo otro, luego aquí tengo otro, luego aquí tengo otro, luego ahí tengo otro. Tengo gatos por todas lados y por supuestísimo, Queridísimo y mejor amigo del mundo, Frankie, nuestro querido Frankie. Mira, ves, cómo le voy a quitar algo que le gusta. El, el bloque de tierra. Mira, hacer captura a esta, a esta, cosa, hacer captura y poner en el, en las redes sociales, Frankie, y me etiquetáis a mí va, hacer eso. Esto, esto eh, eh, eh, eh, eh, eh, necesito. Esto necesito esto. A lo mejor luego no necesito ni la mitad, pero va bien pillar cositas. Yo que tenía 74000 puntos <ríe> en el canal de, de Mitsuri. <ríe> tengo tengo 7466 puntos. Mitsuri, no te puedes quejar, ¿eh? Tengo puntos vaciados. Ahí estamos. pam pam buenos días. ¿Qué tal está usted? Es el pueblo ya este, ya. Va cogiendo pam Va cogiendo pam este... pam pam Por ahora se queda ahí. por Por vale, entonces ya pam que... Yo quito esto. No se quita. Ok, pues entonces el caballo seguirá ahí atadito. Está perfecto. Sí, está genial. Mira, mira, mira, mira, mira, Vale, quizás esto lo movería a este lado de aquí. Pero ahora se va a quedar. Por ahora eso se queda así. Bam, pam pam bam, bam, A ver. Podría juntar este camino con este. A ver. Ya sé lo que hacer. Ya sé lo que hacer. Pero no se preocupe que le, le traigo más, ¿vale? No se preocupe, señor, que yo le traigo. No se enfade. Que, que, que, que se espere. Que se espere. Que no sea tan impaciente el señor. Que no sea tan impaciente. pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam. Pam pam pam pam pam. Ahí ahí ahí. Poniendo poniendo bloques Pam pam pam pam pam pam pam pam. Está perfecto. Ya está quedando muy mal. Poco a poco poco a poco. Pam pam. Va a quedar bien va a quedar bien. A ver dónde puedo poner el el caballo. Puedo atarlo. Qué a ponerlo en, cerca de del agua ¿Sabes? ¿Acaso? Lo voy a poner aquí. Lo voy a poner aquí, golem. No le hagas nada, ¿eh? Que te estoy vigilando. que se puede? Vale, vale, vale, vale, vale. vale, Sí que se puede. Sí que se puede, chicos. Vale, pues entonces aquí cambia la cosa, ¿eh? Aquí cambia la cosa. A ver. ¿Eh? eh. Eh... Ojo, eh. Y todo, que se viene pueblo, ciudad. Muy bueno, eh. Se viene muy, muy bueno. A ver, entonces sería... Vale, pues entonces lo coloco así. Así. Pongo hasta así. Sí. Sí. Mira, qué bonito. Mira, qué bonito, y todo en survival. ¿eh? Se han enterado de que le quitaban torchas en su propia cara. Increíble. Qué buen aldeano es. Qué majo. Es muy majo el aldeano. Se han enterado de que le quitaban torchas de su casa. <ríe> Increíble. ¡No lo quites! Lo tengo controlado. Tengo Tranquilidad. Tranquilos, tranquilos, que yo controlo. Tranquilos, que yo controlo. lo controlo. controlo. Opa, opa. Recuerdo que lo tendréis resubido, resumido, perdón, en YouTube, ¿vale? Y resubido durante 15 días aquí en Twitch. Este lo puedo poner aquí. Pero yo creo que si pongo la antorcha, el efecto hace igual, lo hace igual, ¿no? El efecto. De para rayos. Igualmente sirve, ¿no? Vamos a verlo de día, la ciudad, porque esto de noche no se va a ver nada. ¡Eh, eh! Ay, Dios. Con la antorcha. Ay, Dios mío, con la antorcha. Vamos a verlo de día. A ver cómo queda. A ver cómo está quedando el. El pueblo. Hombre, tiene muy buena pinta, ¿eh? Tiene muy, muy buena pinta el pueblo. Bueno, bueno, bueno, bueno, bueno. Mira, mira, mira. Qué bonito. ¿Eh? Aquí tenemos un cabiro. Aquí tenemos otro. Que yo. Claro, más que nada para poner algo ahí que, que sea útil, ¿sabes? Para poner algo que nos sirva. Pam, pam, pam, pam. Y. ¡Ah! Ya sé lo que quería hacer también. Darle trabajo a algún aldeano que no tenga. A ver. Vamos a buscar por aquí. Por aquí, por aquí, por aquí. ¿Había algún aldeano? Vale. Aldeanos. Tengo trabajo para ustedes. Ahí tengo. ¡Uy, no! Esto es una. Esto es arena. <risa> Esto es arena <risa> Lo siento, lo siento Ahí está ¿Quién quiere? Muy bien, se sí me gusta ¿Quién quiere esta mesa? Perfecto Nadie ¿Fue? Fue el aldeano Se ha ido el aldeano Perfecto quiere este trabajo Me llevo la mesa ¡Hombre! Muy bien Muy bien El... Mapa en blanco Eso me va a venir muy bien y ahora, ¿quién quiere este trabajo? Dirás, ¿por qué no los pone todos en el mismo sitio? ¡Qué maldad! Sí, total, no pasa nada. No pasa nada. A ver, falta uno. Aquí, señor. y ¿Qui? ¿Le interesa o no le interesa? Muy bien. Ahora están todos trabajando. Ahora están todos trabajando. ¡Eh, eh, eh! Gatito, gatito, gatito. No tengo peces. Perfecto. Peces, pero están cocinados. No sirven. Genial. Tengo peces, pero no están cocinados. ¡Hombre! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Eh? MC. ¿Qué tal? ¿Qué tal? IMC. Perdón. EMC, Te lo he dicho mal. EMC, ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenido al directo. Estoy decorando un poco el pueblo. Estoy decorando un poco el pueblo. Que, oye, tan mal, ¿eh? Me gusta, me gusta cómo está quedando. Va cogiendo forma. ¡Hombre! ¡Muchas gracias a Toris! Eh, es un mundo privado eh, No tiene, no hay IP Pero primero se saluda ¡Hola! ¡No, no, no, no! ¡Que eso no es! ¡No! ¡Que eso no es! ¡No, no, no, no, no! Espérate, ¡Que eso no es! ¡No es! ¡No es IP! Esa IP no existe, espérate ¡Ah, de nada! Eso no es una IP. Espérate. Espérate. Voy a quitar el comando. Espérate. No, no tiene IP. No tiene IP. Espérate. Voy a quitar el comando. Esa IP es de un, de un servidor público. Lo quito, lo quito. Lo quito. Ahí. Creo. Vale, ok. Perfecto. Me estoy comiendo un comercial por... Ah, vale, eh, ¿cómo que un comercial? como que un comercial? como que un comercial? ¿Qué es eso? Ah, vale, vale, vale, anuncio, vale. Ok, ok. Vale, vale. No lo, no lo había entendido. No lo había entendido. He quitado el comando porque esa esa, no. esa IP es de un servidor público. no es El, el mío no tiene IP, es un mundo privado. Espérate, cosa que ya sé lo que iba a hacer decir la gente hola, solo dicen IP, ahí te quedas bueno, mundo privado primero se saluda, y luego se pregunta mundo privado ahí está hecho actualizar ahí está ahí está vale, vamos a conseguir maderita, porque necesitamos Vale, llevo, llevo, llevo el inventario me un poco vacío. Un poco solo. No mucho, pero bueno. Algo me va a servir. Y dos manzanas. Bueno, tres. Bueno, tres. Bueno, ya me entiendes, ¿no? Eh, luego me vas a dar muchos pan. Mucho pan, mucho pan, mucho pan. Y dame la experiencia. Muchas gracias. Qué majo es. Qué majo es el señor. Qué majo es el señor. Es muy agradable, la verdad. Las cosas como son. Entonces... Eh, aquí, bueno, siete personitas Muchas gracias, muchas, muchas gracias A ver Hombre, señor, usted no tiene trabajo Bueno, no pasa nada No pasa nada ¿Qué, ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? No, ya sé que no tiene trabajo, ya lo sé Ya lo sé Ya sé que usted no tiene trabajo Ya me doy cuenta Ya me doy cuenta que no tiene ¿Quieren patatas? Toma, patatas. Tengan patatas. Ahí, ahí, ahí. Multiplíquense. Multiplíquense. Multiplicarse. Mira, mira, mira, mira. El ciclo de la vida. Qué bonito. Qué bonito. Cuánto amor hay ahí. Qué bonito. Qué bonito. Qué bonito. Qué bonito. Qué bonito. Vamos todos. Qué bonito. Qué bonito. Qué bonito. ¡Ole! ¡Felicidades! ¡Enhorabuena, señores! ¡Enhorabuena por ser papás! A ver, pam, pam, pam. Eh, pam, pam, pam, pam, Vale. Yo, muy bien. Muy bien, muy bien. Vale. Hemos podido conseguir que se multipliquen. Es un avance. Es un avance. Quiero que haya todos los aldeanos que el juego me permita. Igual que los gatos. Quiero todos los gatos que el juego permita. Todos los... O sea, al máximo. Todos los posibles. Espérate, no sé si tengo abajo... ¡Franqui! ¡Ay, me Frankie! No sé si tengo aquí abajo, vale. Pescado. Ah, patatas. Pero aquí en la mesa de... en la de este de cofre... vale. Mira, mira. Bueno, bueno, bueno... Bueno, la de cosas que tenemos... Eso sí, tengo que ir a tradear con, con los aldeanos, eh... ¡Oh! ¡Gracias por esa raid, Missouri! tal ¿Cómo ha ido el directo? Espérate, entonces cierro tu directo... Espérate... A ver, el caballo... ¡No ocupas ni un bloque, eh, nano! ¡Pobrecito! ¡Pobrecito! ¡Pobrecito, señor! ¿Qué, os gusta el pueblo o qué? Estoy decorando yo, ¿eh? Pero que los caminos están para usarlos. No vayáis por donde os dé la gana. A ver si es usted listo y sabe salir. No, por aquí. Por aquí. Por aquí. Por aquí. No, para allá. Allí. Para pa pa allí. Para arriba. Ay, no. Que le tengo que enseñar yo. Los niños chicos. Por aquí, chiquillo Chiquillo, por aquí, que tampoco está complicado Aquí Psst. Muy bien se sí me gusta Ole Muy bien, señor campeón Lo ha conseguido usted, ahora falta Ahora falta sacar a los aldeanos de aquí Está complicado, eh <ríe> Está complicado esto A ver, ¿cómo lo hago yo? Tengo que hacer que suban, ¿vale? Tengo que hacer que suban. ¡Ay, no, no, no, no, no, no! ¡Ay, Dios mío! La que me estáis haciendo... La que me estáis liando. ¿Queréis subir ya? Dios mío, pero... queréis me salir de aquí? Tierra, tierra, tierra. ¡Pam, pam! ¡Vale, amigos míos! Vais aprendiendo... Vais aprendiendo ¿No? parta. Pss, parta, parta. Pss, muy bien Entonces eh, eh, Tendrían que subir por aquí Y salir Al menos ya no están en el agujero Eso es un avance Madre mía, pero estáis aquí todos apelotonados Podéis salir Gracias Uy. Muchas gracias a. Pa, pa, pa, pa, pa. Espérate. Lo veo antes aquí. Muchas gracias a It's YouTube. Hola, que Ah, amigo mío, me lo podíais haber dicho antes. Me lo podíais haber dicho. Ahí está. Qué rápido se han salido esos dos. A ver. No podéis salir, ¿eh? No es por nada. Estáis ahí media hora Estáis ahí media hora ¿Quieres salir de ahí ese hueco? Dale ahí Muy bien Que a ver En caso No en caso ¿Queréis salir? Gracias Gracias De ser que eso funciona Aparta Aparta ¿Parta? ¿Pasa que no sabe saltar o qué? Gracias. Tú, uh, lo mismo. Hazla ahí. Gracias. Me ha costado salcar a los aldeanos de este hueco. Porque, claro, hay que irlo rellenando, ¿vale? A ver, la zanahoria. aquí. Hay que plantarlo. Esto aquí. Esto aquí. Patitas. Eh, eh, eh, eh, eh, eh. Manzanas. Y. Pescado. Salmón. Tao. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ponemos. Vallas estas. Hacha. Plata sin cocinar. Que van aquí. Eh, el hacha. Estoy ordenando un poco el inventario. Ah, vale, vale, vale. Ok. Bueno, bueno. Muy bien. Así me gusta. Así me gusta. A ver. Esto. No, no, esto es en directo, chiquillo. Esto es en directo. A ver, eh, Agua afinidad. Lo encanto luego, ¿eh? Al casco me gustaría ponerle Respiración: Respiración y Protección 3. Y alguna más. Vale, P. Premium y tiene a una personita. ¿Qué te parece si le damos una sorpresita a este chaval? A ver, pam, pam, pam. Espérate, voy a hacer la raid. Pam, pa, pam, pam. Y ahora, y ahora explico, ¿vale? Un momento, lo que. Ahora me despido, os saludo mientras tanto se va cargando y todo eso. ¿vale?